Soy Carmen Santo, soy Social Media Manager de ready for Social, es una de las empresas que ha nacido a partir de grupos Llevo aquí desde 2010, aunque he tenido intervalos en los que no estaba aquí físicamente o en los que he compaginado la labor aquí con otros proyectos, pero mi vinculación a la empresa viene desde hace seis años ya. Y mi tarea principal es la de gestionar redes sociales y diseñar estrategias de social media, tanto para clientes internos como para proyectos propios, junto con el desarrollo de Ready for Social, que es la herramienta de gestión de redes sociales con curación de contenidos, que estamos mejorándola, estamos promocionándola, y es un proyecto Made in Alicante, Made in Spain totalmente, y queremos que despegue como herramienta profesional de redes sociales. Un día normal, me levanto por la mañana, cojo el coche para venir hasta aquí, voy escuchando podcast, eh, poniendo un poco al día de la, de la, de la actualidad diaria, Luego llego, ya tengo planificadas mis tareas del día anterior, mis tareas principales. Sí que he hecho un vistazo rápido al, al, a Twitter, no, a notificaciones, correos, sobre todo notificaciones más importantes, si no es algo que aparcas, hasta poder centrarte en la tarea principal del día que ya te has planificado. Y a partir de ahí pues van surgiendo las cosas, porque los clientes te llaman, los objetivos cambian, estamos planificando campañas constantemente y además cualquier día te levantas y Facebook ha lanzado pues el live stream, live stream sorry, o te encuentras con que Twitter ya te permite ampliar los caracteres que ya no cuenta las imágenes por ejemplo y todo nos hace cambiar estrategias, nos, nos hace cambiar la forma en la que nos comunicamos y en nuestro día a día, al estar sujetos a una, una actualidad que cambia tanto pues un poco tiene esa, tiene esa parte de, de emoción, por así decirlo, y por otra la imprevisión. Por eso también la necesidad de plantear estrategias y decir, vale, yo mi calendario lo voy a seguir, porque si no, no se cumple la mitad de las cosas que quería hacer para hoy. Todo apunta a que cada vez nos tenemos que centrar más en el usuario. El usuario va a poder acceder a la información a través de cualquier dispositivo, que no sabemos si se, ya cómo serán las pantallas líquidas, las pantallas flexibles están a, la, están a la vuelta de la esquina, entonces cualquier cosa, la ropa inteligente, cualquier cosa va a ser un medio para llegar a ellos, entonces y ellos decidir, siempre deciden cuándo y cómo y cada vez tienen más facilidad para ello, entonces todo va a rondar en base a estudiarles, conocerles y estar ahí para cuando, y mejorar la experiencia hasta el punto de que siempre estemos ahí cuando ellos lo necesitan y siempre es algo satisfactorio y encuentren lo que ellos busquen con nosotros. Para mí la felicidad es... es... a ver... Sentirte pleno contigo mismo. No es algo que consiga de forma material. Es tener la tranquilidad de que tienes lo que necesitas en, en, a nivel emocional, a nivel personal, estás, no hay los, efectos, los, los los efectos externos eh, no, te, no te afectan, eres capaz de, de, de controlar tu controlar tus emociones o controlar los agentes externos y que no te afecten y que entorpezcan tu felicidad. Entonces depende más de ti, de un estado, de un estado sano, de un estado equilibrado contigo mismo, más que de todo lo que te pueda venir o a lo que esperes a nivel material.